Hola, en este nuevo vídeo quiero explicar cómo editar una, una capa de puntos. ¿vale? Es una capa de puntos, una geometría muy simple, muy sencilla, y lo voy a enfocar para aquellas personas que están empezando a trabajar con QGIS y necesitan o tienen esta necesidad de, de editar una capa de puntos, que en principio es una capa relativamente sencilla, ¿vale? sobre todo si la comparamos con una capa de líneas o polígonos. ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar un poco de guión, he puesto aquí las propiedades del proyecto, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una capa nueva, vamos a trabajar la simbología para editar de forma visualmente una capa mejor. Trabajaremos la configuración de las propiedades de la capa, iremos a configurar una cosa que se llama formulario de atributos para entrar los atributos de una forma más amigable y luego haremos las cuatro cosas más habituales de edición de una capa de puntos. Añadir un nuevo punto, mover un punto, mover muchos simultáneamente, modificar los atributos de uno o de varios y luego eliminarlos ¿vale? para apoyarnos en, en otros en la manera de ubicar un punto vamos a utilizar un, unos plugins ¿vale? que me he puesto aquí estos tres ¿vale? que son tres plugins que nos van a ir muy bien para buscar direcciones ¿vale? entonces si queremos geolocalizar una dirección pues estos plugins no van a ir, nos van a ir muy bien ¿vale? empezamos entonces lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva en este caso no la tengo todavía hecha así que la, la construimos de He hecho, perdón, voy un poco rápido, tenemos tres opciones cuando queramos construir una capa nueva, GeoPackage, Shapefile y Spatilite. ¿vale? Altamente recomendable, Trabajé con GeoPackage, formato más moderno, más completo, tiene muchas posibilidades, así que lo recomiendo, ¿eh? primero vamos a ubicar esta base de datos en alguna carpeta que tengo aquí preparada, edición de puntos, vamos. por ejemplo, se me ha ocurrido que podríamos hacer la capa de escuelas, ¿vale? Entonces vamos a hacer una, un geopackage de escuelas y dentro vamos a poner escuelas ¿vale? el tipo de geometría será de punto ¿vale? y vamos a ponerle dos o tres campos ¿vale? por ejemplo le pondremos el nombre y será un campo de tipo texto perfecto le vamos a poner la por ejemplo el tipo de escuela ¿vale? si es de si ciencia primaria secundaria o lo que sea ¿vale? también de tipo texto eh, vamos a poner la fecha de revisión fecha rep y aquí vamos a buscar un campo de tipo fecha, ¿vale? lo añadimos, ¿vale? y ya está, lo dejamos así y vamos a, bueno, perdón, vamos a poner otro campo que será estado, estado porque es un inventario, vamos a hacer un inventario y me gustaría en este campo estado dejar claro eh, cómo está ese, ese colegio, si lo tengo ya revisado, eh, finalizado o todavía no lo he revisado, vamos a poner tres estados, ¿vale? eh, será de tipo texto también, perfecto, añadimos a lista, vale. entonces eh, aceptamos, y ya tenemos una, una nueva capa en nuestro panel de capas, Vamos ¿vale? a poner una simbología más visible para que se vea mejor, ¿vale? Y bueno, es una capa que está vacía. Entonces ahora se trata de empezar la edición y vamos a, a empezar a ver qué podemos hacer. Bueno, lo primero que podemos hacer cuando empezamos una capa de, de puntos es añadir una nueva geometría, un nuevo punto, añadir punto, ¿vale? Un objeto espacial de tipo punto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me voy a un sitio que yo conozco, en este caso me... Me voy a apoyar en la cartografía de, de OpenStreetMap que puedo cargar con el complemento Quick Map Service ¿Vale? Con este complemento puedo cargar la cartografía de OpenStreetMap, también puedo cargar Google Maps, en este caso me quedo con OpenStreetMap, que me gusta más, y me he cargado OSM estándar, ¿vale? Que es OpenStreetMap con la simbología estándar, que es la, la que más se suele visualizar en los servidores de mapas. ¿Vale? Esto es lo que estáis visualizando ahora mismo, esta capa que, que activo en el panel de capas, ¿vale? Entonces me iría al sitio donde quiero mmm, añadir esa escuela nueva. Me lo voy a inventar. No tengo ningún criterio lógico para añadir esta escuela ahora mismo. Pero voy a poner una escuela en esta esquina de aquí. ¿vale? Entonces yo localizo la escuela. Más o menos sé dónde está. ¿vale? Entonces eh, me voy a añadir objeto nuevo. Añadir punto. Eh, marco en esta coordenada. ¡pum! Y automáticamente me pregunta los atributos. ¿vale? Entonces le pongo nombre. Nombre escuela A totalmente inventado, de tipo, eh, tipo de primaria, por ejemplo. Eh, la fecha, como es de tipo de fecha, pues aquí me dice que ponga la fecha de revisión, pues pondremos hoy, que es el día 10, y el estado, pues, eh, revisado. ¿vale? Vale, como veis he tenido que escribir todo esto, ¿vale? Así que ahora vamos a, vamos a intentar no tener que escribir todo esto. ¿vale? Bueno, hay algunas cositas que la podemos... Eh, a facilitar la entrada de datos, ¿vale? entonces vamos, le damos al ok, aceptar y ya tenemos nuestra primera escuela ¿vale? ahora vamos a poner otra escuela en otro sitio, nos vamos a otro sitio, ponemos una escuela totalmente arbitrario por ejemplo aquí y me, pongo, me, me recupera los datos que acabo de entrar porque tengo en las opciones de QGIS en la configuración tengo la, la opción de eh, reutilizar los últimos datos entrados. entonces me, me, me pone en memoria lo que acabo de entrar anteriormente para que lo reutilice. ¿vale? Vale. Voy a aprovechar algo. Aquí le pongo escuela B, aquí lo he escrito mal. ¿vale? Eh, en me de primaria pondré secundaria. ¿vale? Y la fecha me de poner hoy. Eh, pongamos que lo hice ayer. ¿vale? Y revisado. Eh, eh, no revisado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos un par de datos. ¿vale? Un par de escuelas ¿eh? que hemos entrado. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho ahora solo es añadir objetos nuevos, ¿vale? Entonces, si estamos en, en un escenario donde tenemos muchos objetos y quiero saber los que están revisados y los que no, aquí es muy importante utilizar una simbología que nos ayude a visualizar los que ya están revisados y los que no, ¿vale? Entonces, me iría a las propiedades de la capa, haría un categorizado y con ese categorizado voy a llamar el campo Estado, ¿vale? Y voy a llamar, a clasificar con los estados que tengo ahora, ¿vale? Salen dos, ¿vale? Entonces salen estos dos y les podría cambiar el color, por ejemplo, los, los revisados es una cosa positiva, verde, porque ya está hecho, perfecto, maravilloso. Y los no revisados son peligros peligro, es una cosa que hay que hacer, así que me lo pondré en rojo, ¿vale? Si tuviese un estado que todavía no he introducido, podríamos ahora añadirlo manualmente, ¿vale? Por ejemplo, voy a añadir uno que sea, este me lo cargo, que no me gusta, y este puedo aprovechar para, para cambiarle el valor. Y ponerle duda. Este será duda. ¿vale? Entonces, si es duda, aquí lo pondré también duda. Y si es duda, lo pondré pues, en azul. ¿vale? Ni verde ni, ni, ni rojo. Azul. ¿vale? Ya tenemos tres. ¿vale? Eh, y aprovecho el viaje, ya que estoy mirando las propiedades de la capa, para ir al apartado de formulario de atributos. ¿vale? En formulario de atributos voy a poder decirle eh, campo a campo cómo quiero trabajar con él. ¿vale? Entonces le. Por ejemplo, el nombre, pues yo le podemos poner aquí un alias. ¿vale? El tipo, pues podemos poner aquí tipo de enseñanza. Tipo de enseñanza. eso será un alias que me va a ayudar a entender mejor el, el campo este. ¿vale? Fecha red, pues también le voy a poner fecha de revisión. Para que quede claro qué fecha es esta. Podemos poner valores por defecto. ¿vale? Por ejemplo, el, el valor por omisión, podemos dejar que ponga por defecto la fecha de hoy. ¿Vale? Eso también nos ayudará a entrar, porque lo más habitual es que la fecha que quieras entrar es el día de hoy de la entrada de datos, ¿no? Pues entonces aquí en el apartado de fecha y hora tenemos el dólar bueno, el no, este, perdón, el now, que nos devuelve el día de hoy. ¿Vale? Entonces, perfecto, porque así en, en una sola palabrita nos, nos introduce la fecha de hoy siempre. Porque nos interesa, ¿eh? si eso no nos interesase, esto lo quitaríamos. ¿vale? Y luego el estado, le voy a decir que, que nos haga un mapa de valores. ¿vale? Un mapa de valores, y aquí voy a poner los, los tres estados que yo he puesto. ¿vale? Revisado, ¿vale? el mismo valor es el que estoy entrando, pero la descripción lo puedo poner más largo. Pero en este caso, como queda muy claro, no me extiendo, lo dejo tal cual. Podría, podría explicar mejor qué decir este no revisado. Si la, la descripción es para ampliar el, el valor, pero si ya queda claro, pues se pone el mismo valor. Esto ¿Vale? bien cuando lo, el valor es un número, un código, que el, entonces sigue sí en la descripción hay que explicarla para que la gente sepa qué significa ese número. En este caso no hace falta. ¿Vale? Y aquí le ponemos bien bonito. Está. ¿Vale? Entonces aceptamos esto y entonces ahora tenemos hecho dos cambios en la simbología. Y el formulario de atributos. Vale. A mí me gusta siempre poner etiquetas para que no tengamos que estar identificando para obtener información más útil. Así que voy a aprovechar el viaje también y voy a, voy a poner la etiqueta que etiquete el nombre de la escuela. Vale, esto ya es para subir nota, no, no viene a cuento, pero aprovecho para hacerlo. Siempre me gusta poner cartográfica y desplazamiento alrededor del símbolo para que esto tenga un poco de desplazamiento respecto del símbolo. Y siempre pongo un poco de buffer, eh, que es el, el color este que rodea el texto, para que quede más clara la, la lectura del, del nombre, ¿vale? Entonces aquí se ve, vamos a ponerlo más grande para darle más, más visualización, está, está a 10, pues le ponemos 12. Y pondremos Arial, que es la fuente que suelo utilizar más. Pues aceptar y aceptar. Ahora se queda, queda muy claro la, el nombre de la escuela, ¿vale? Vale, entonces... Ya hemos visto cómo se simboliza, cómo utilizar lo de la configuración, como bueno, el formulario de atributos para entrar los datos, ¿vale? Entonces ahora, ahora vemos cómo se comporta si añado uno nuevo, ¿vale? Si añado uno nuevo, por ejemplo, aquí, hay un hospital, pero es igual, voy a inventar que aquí hay un colegio. Yo digitalizo un punto aquí, me va a preguntar el nombre, le voy a poner escuela C, ¿vale? Eh, secundaria, pues le voy a poner aquí que es bachillerato. Bachillerato. Perdonar la escritura. Uh, la fecha me, me ha puesto la de ayer, mmm, así que tendré que poner la de hoy. Y aquí, revisado o no revisado, ahora me deja elegir tres, que son los mapas de valores que yo he creado en el apartado de formulario de atributos. ¿vale? Entonces, esto lo voy a dejar como duda. ¿vale? Y aceptar. ¿vale? Entonces, ahora tengo tres escuelas. ¿vale? Vale, eh, voy guardando, eh, hago un zoom a la capa para ver el ámbito de extensión de mi capa. Voy a poner un poco... Transparente OpenStreetMap para que se vea mucho mejor nuestros colegios. ¿vale? Por ejemplo, tal que así. Vale, así veremos más destacados los, los colegios. ¿vale? Vale, entonces, ahora eh, la técnica que os, quiero, que os quiero enseñar ahora es cómo mover una escuela. ¿vale? Para mover una escuela podemos utilizar dos herramientas. Una es esta de herramienta de vértices y la otra es esta. ¿vale? Esta es más completa. En teoría está pensada solo para mover. ¿vale? La de vértices. Se refiere a la edición de los vértices. Como un punto solo tiene un vértice, el vértice lo único que puedes hacer es moverlo y poco más. ¿vale? Entonces, eh, para un caso de este tipo de geometría de tipo punto, es, sirve para lo mismo, ¿vale? Pero estas esta herramientas que estoy marcando ahora es solo para mover. ¿vale? Entonces, para mover, es eh, clico la herramienta, pincho en la escuela que quiero mover y le digo dónde quiero que quede. ¿eh? No estoy arrastrando, estoy moviendo el ratón, entonces le digo, déjalo aquí, clic, y con un simple clic. Lo Mueve ¿vale? ha, ha movido el, este que tengo que he pinchado porque no había ninguna selección. ¿vale? Si yo quiero mover eh, varios, tengo que seleccionar con la herramienta de selección, seleccionaría dos y entonces ya puedo eh, marcar uno de ellos como referencia y, y clicar y hacer el desplazamiento. Entonces, des como veis, desplaza lo seleccionado. ¿vale? Si ahora intento mover en el, el, el, la escuela C, no voy a poder. Porque tengo selección, como tengo una selección, voy a mover la selección ¿Vale? Entonces, vigilar las, los objetos que están seleccionados ¿vale? Porque si hay seleccionados, eh, la acción de mover le da prioridad a los objetos seleccionados ¿vale? Así que deseleccionamos para poder, entonces sí, mover de uno en uno ¿vale? Pero Si queréis mover de dos en dos, de verdad, entonces sí, seleccionamos dos Y entonces podemos mover la selección ¿Vale? Vale, esto para por si tenéis que mover varios ¿eh? A veces me ha, tenido, me ha pasado ¿Vale? eh, otra, opción, otra cosa interesante Si ahora os, os habéis dado cuenta De que en una escuela eh, Ya queréis cambiar un atributo Por ejemplo, queréis cambiar el estado O queréis cambiar el nombre O queréis cambiar la fecha La opción interesante sería identificar ¿vale? cuando, cuando identificas Se te abre este formulario Esto puede ser que no os pase Si no os pasa es porque habéis identificado 2, cuando tú has identificado 2 se abrirá la ventana de resultados de identificación ¿vale? y para que salga la, el formulario en esta ventana de resultados de identificación tenéis que marcar esta última casilla del, de, de los iconos que están integrados dentro del panel resultados de identificación ¿vale? entonces marcamos esta última casilla ¿vale? que nos permite abrir un formulario para cuando solo identificamos un resultado simple, ¿vale? o sea, un individual. ¿vale? Entonces esto nos va a ir bien, Se quito, limpio la selección, la identificación, cierro esto. ¿vale? Si identifico uno, me va a abrir el formulario. ¿vale? Si identifico dos, no. ¿vale? Si identifico 2, no. Me va a abrir el resultado de identificación. ¿vale? Entonces cierro esto. Entonces ahora si yo quiero cambiar un atributo con esta configuración hecha, cuando identifique uno, me va a cambiar bueno, no me voy a abrir el formulario para que yo pueda cambiar el valor. Puedo cambiar el nombre por el por nombre diferente y le vez de duda dejarlo como revisado y aceptar. ¿vale? Entonces ya tengo este de color verde porque ya está revisado. ¿vale? Y si lo si lo quiero mover y ajustar un poco mejor a, la, a su a su ubicación, pues con esta herramienta pincho y lo desplazo. ¿vale? Y si le quiero cambiar el estado, pues pincho aquí y le cambio el estado. ¿Vale? Vale, he repetido la acción para que, para que quede más, más clara. ¿vale? Eh, si queréis modificar los atributos de, de varios simultáneamente, ¿vale? se puede. ¿vale? Tenemos dos técnicas muy interesantes para, para hacer esto. ¿vale? Imaginaros que quiero cambiar el estado de los tres. ¿vale? Pues ¿Qué haría yo? Seleccionaría los tres. Quiero seleccionar, mmm, Estoy utilizando la herramienta de selección manual, pero también podéis utilizar la selección por expresión y mediante un criterio lógico, pues seleccionar los objetos que, que queráis. Los, los, por ejemplo, las escuelas que están en Barcelona, las escuelas que son bachilleratos y que están en el municipio de Sabadell, podéis ir elegiendo diferentes condiciones que esta condición va a seleccionar los, las escuelas que, hayas, que, que, que cumplan esa condición. ¿vale? Entonces, si yo tengo seleccionado tres, podemos hacer dos cosas. Una, abrir la tabla de atributos, ¿Vale? Y en la tabla de atributos veremos los atributos de todos, ¿vale? Me puedo poner con, este, con la tabla pequeñita aquí para que veamos porque no hace falta gastar tanto espacio para solo la tabla Así podemos ver cuál es cuál, ¿Vale? Eh, bueno, están los tres seleccionados y no sabemos cuál es cuál Como tiene una etiqueta, yo puedo verlo fácilmente, ¿eh? La escuela C, pues no es la primera En cualquier caso, desde, el, desde la tabla de atributos hay una opción muy chula que es eh, hacer un flash si yo quiero saber este cuál es, hacer un flash, me va a hacer una especie de parpadeo en ese objeto para que sepa cuál es. En el caso de que no esté etiquetado, nos va a ir muy bien. Si queremos ver cuál es de forma de que solo quede seleccionado ese, pues selecciono solo un objeto y quedará en amarillo el objeto seleccionado, mientras que en la tabla queda en azul. Ahora está este que es la escuela B y ahora marco este y sería la escuela C. Bueno, aquí podemos también modificar los valores. ¿eh? Yo puedo ahora desplegar esto de aquí y puedo cambiar el valor y puedo cambiar el texto, puedo utilizar la calculadora de campos ¿vale? y hacer cambios masivos. ¿vale? Para hacer cambios masivos yo os recomiendo que utilicéis, eh, igual que habéis visto que podemos identificar y se abre un formulario, también podemos abrir un formulario múltiple. ¿vale? Yo puedo seleccionar tres y ese formulario múltiple se, hace, se abre con este icono, ¿vale? Y nos permite modificar atributos de todos los objetos seleccionados de forma simultánea, o sea, nos lo va a permitir cambiar todos. Entonces, se nos abre este formulario y este formulario nos pone una marca a la derecha que nos identifica si los valores son repetidos eh, y si no, nos pone con colores diferentes para que veáis que hay, por ejemplo, este que sale en el amarillo, significa que el fit ninguno es igual y no te enseña el valor. El de la fecha de revisión los tres son iguales de manera que nos enseña la fecha, ¿vale? Pero solo nos pone los valores si se repite, si es, siempre es constante, si no, no. ¿Vale? Entonces yo ahora podría ponerles aquí todos eh, todo revisado, acepto, ¿vale? Deselecciono y ahora están todos de color verde porque es el valor para revisado, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ha visto la, la jugada? Vale. Y para, para eliminar, ya solo falta el criterio para eliminar, pues para eliminar sería seleccionar el objeto y lo envío a la papelera. Ya está, eliminado. ¿Vale? Puedo deshacerlo, vale pero en el momento que yo guarde la función de deshacer se pierde. Así que hay que guardar cuando lo tengamos claro que, que hemos hecho una buena acción. ¿Vale? Esto sería la edición. vale Estas son las técnicas de edición. No, no hay más. Una capa de puntos no, no, no, no, hay, más, no hay más herramientas para editar puntos. ¿vale? Añadir mover o eliminar, no podemos hacer más, y luego cambiar los atributos, ¿vale? Entonces, para geolocalizar o para buscar direcciones, muchas veces nos vamos a encontrar que las escuelas o cualquier cosa que estéis inventariando, eh, nos vienen con una dirección, ¿vale? Imaginaros que estamos buscando una escuela que está en la calle Intensa número 130, ¿no? pues eh, podríamos geolocalizarla, ¿vale? Entonces, ahí tenemos tres plugins para utilizar esto. Si es en Barcelona, si es en la ciudad de Barcelona, os recomiendo un complemento que se llama GeoBarcelona, ¿vale? Eh, pero esto solo nos va a ir bien en Barcelona, ¿vale? Este complemento, Geo Barcelona, que es un amigo mío, que se llama Javier Casado, que trabaja muy bien con QGIS y está la, le está sacando mucho provecho, igual que yo, a este programa. Y es, nos ha hecho un plugin muy chulo que nos permite acceder al todo el callejero de la ciudad de Barcelona en tiempo real y nos devuelve la geolocalización de una dirección, ¿vale? Esto es uno. El otro sería un complemento que se llama Geocode. ¿Vale? Lo vamos a probar todos para que lo veáis. El geoco bueno, Geocoding en inglés, perdón. Geocoding, ¿vale? Es un complemento que también ha hecho un amigo mío. No sé si sale por aquí. Alex sí, aquí sale el nombre. Alexandro Pasotti es un señor de Italia pero que coincido con él en muchas reuniones, en muchas sesiones de trabajo y hemos dormido juntos, hemos compartido habitación cuando hemos estado en estas reuniones de trabajo y nos llevamos muy bien. Un tío muy bajo. Muy, muy y este es para todo el mundo. El geocoding nos da cobertura en todo el mundo. ¿vale? Y también nos va a servir para geolocalizar una dirección. Y luego, que es el caso más, más extremo, es un complemento que se llama MM QGIS. ¿vale? Y el MM son las iniciales del, del creador, que este sí que no lo conozco, no lo he visto nunca, que se llama Michael Mim, ¿Vale? Este señor ha es hecho un complemento que tiene casi un millón de descargas, donde su. Tiene muchas herramientas nuevas que nos aportan a QGIS, pero lo que le ha dado más fama, lo que yo creo que le ha hecho que mucha gente venga a utilizar su complemento, es que tiene una herramienta muy chula de geocodificación, ¿vale? geocoding en inglés. ¿vale? Geocodificación es la mmm, asignación de una coordenada a una dirección. ¿vale? También se le llama geolocalización. A veces si la traducimos al castellano, se le puede llamar geolocalización a la geocoding. Vale, yo lo tengo los tres instalados, ¿vale? eh, lo vamos a probar uno por uno. ¿vale? Imaginaros que necesito buscar una dirección de Barcelona. Vale, pues tengo aquí el complemento instalado, Geo Barcelona. Y esto lo que hace es abrir un panel. ¿vale? Abre un panel justo, me lo deja aquí abajo a la izquierda. ¿vale? Y aquí me permite, eh, necesito conectarme a internet, porque se va a conectar a, a internet y va a buscar la dirección que yo le ponga. Vale, entonces yo le pongo, por ejemplo la Una calle de Barcelona, eh, esta misma que os estaba diciendo, intensa, intensa 130, ¿vale? Pues aquí me pone los resultados que coinciden con mis palabras, con mis palabras que yo he introducido, y si hago aquí el doble clic, automáticamente me lleva hacia esa dirección, ¿vale? Entonces, si yo sé que aquí hay un colegio, pues podría añadir el colegio ahora mismo, aquí, clack, y le pongo el nombre de la escuela, ¿vale? Escola... Joshua, por ejemplo, y aquí pondría manga y revisado, aceptar, y ya tenemos la escuela entrada. ¿Vale? Esta dirección no ha sido fácil, la hemos encontrado, hemos tenido mucho éxito. Yo sabía que estaba por aquí, así que era, era fácil de localizar. ¿Vale? Vale, entonces, esto sería para para, una, para direcciones de Barcelona. Luego tenemos el, el otro que se llama geocoding, ¿Vale? y el geocoding tiene un buscador. Que sale una pequeña ventana donde tenemos que poner la dirección, ¿vale? Aquí pensar que buscan todo el mundo, ¿vale? Entonces hay que ser... Mmm, hay que intentar no, que, no haya, que no tenga confusión, que no se equivoque de ciudad, que no se equivoque de país, que no se equivoque de provincia, ¿vale? Hay que intentar darle lo más, lo más claro posible la dirección, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner... Eh... Y aquí voy a volver a buscar la calle Intensa. Intensa 130, ¿vale? Le voy a poner Barcelona para que no me vaya a otros municipios y a ver qué encuentra. Vale. Entonces, como veis, eh, mientras que el número 130, hemos visto que está aquí abajo, me localiza la calle Intensa, pero no me, no me concreta el número. Entonces, no nos va a ayudar mucho esta, dire esta dirección. Solo nos va a servir para localizar la, la calle. Pues esta es la calle Intensa, sí. Muy bien, pero no, no me está concretando el número donde está. Vale. Entonces esta herramienta de geocoding bueno, os va a servir de poca ayuda, pero es una ayuda más. ¿vale? Y luego por último tenemos el complemento MMQGIS que está preparado para, para geocodificar un listado de direcciones. Pues, ¿eh? Básicamente vamos a tener que pasar un fichero en formato CSV donde este fichero CSV tiene que estar codificado con UTF-8. ¿vale? Esto lo podéis hacer con el Notepad++. Y le tenéis que concretar eh, tres campos muy importantes. ¿En qué columna o campo tenéis la dirección? qué columna o campo tenéis la ciudad? ¿Y en qué columna o campo tenéis el país? ¿Vale? El estado, en Estados Unidos sí que es interesante. Aquí por España no, no hace falta poner estado. Eh, le tenéis que concretar qué, qué API queréis utilizar, si la de Google o OpenStreetMap. ¿vale? Y si ponéis la de Google, aquí tenéis que poner la API Key. Y si ponéis la de OpenStreetMap, nominatium, nominatium perdón, eh, pues no hace falta. Entonces, eh, pasar al CSV, con sus vuestras direcciones, ¿vale? Yo os aviso que con la de Google se localizan más direcciones y con más precisión, pero tenéis que eh, obtener esta API ¿vale? Esto, la pega de esto es que no edita la, la capa que tú ya tienes de escuela, sino que crea una capa nueva, y entonces se trata luego de ir a buscar esas, esas, esas nuevas ubicaciones y copiarlas, engancharlas, con diferentes técnicas para, para mover que se pueden utilizar en edición. Y bueno, hasta aquí serían más o menos las opciones y, y herramientas que os quería explicar para, para que aprendáis a editar puntos eh, de la capa que sea. Una capa de escuelas, una capa de parques, una capa de lo que necesitéis editar. Es una geometría sin, relativamente simple. Y con las herramientas que hemos visto en este taller yo creo que es, son suficientes. Y ya está, nos vemos en, la, en el próximo taller. Muchas gracias y hasta la próxima.